Buenas noches a todos, bienvenidos a este, nuestro cuarto capítulo de Conversando con el Compadre Mocho y quien les habla, Juan Ripo, don Adriano Castillo, mi partner con el que conduzca este programa. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de partir con nuestro cuarto o quinto programa. ¿eh? ¿Cuarto programa ya? ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Puta, cómo pasa el tiempo. Cuarto programa. Un gusto estar conectado con, con todos conmigo amigos. Hoy día ten tenemos un gran programa, un programa súper variado, eh, vamos a estar, le quiero comentar a la gente, con eh, Sandro Larenas, eh, actor, locutor, eh, actor, ¿cierto?, de, de, de teatro, de doblaje de voz, de varias voces animadas que hemos escuchado en nuestra infancia. Hoy día el programa es súper nostálgico porque... Empezando eh, pues es nuestro primer invitado y después vamos a tener a Alberto Castillo. Eh, ¿Por qué digo nostálgico? Porque Alberto obviamente eh, es parte del elenco de los Venegas, así que hoy día se nos viene un gran programa don Adriano. Así es. Oye, ¿qué pasó con el concurso de la manga? Muy buena pregunta. El concurso de manga con el que estábamos haciendo, ¿cierto? Eh, durante las semanas anteriores se lo ganó Macarena Órdenes, eh, y quien ya lo tiene en sus manos desde el día jueves Le llegó a domicilio tal como prometimos Ya lo tiene ella, me comuniqué Así que ya está disfrutando del premio Bien, vamos entonces a nuestro primer invitado pues Se trata de un muy buen actor Con el que he tenido el gusto de participar en diferentes producciones Tanto de teatro como, como de televisión Es para mi gusto el mejor doblajista que tenemos aquí en Chile tuve el placer de doblar aquella serie cómica tan divertida de, de Garfield y para mí también debo decir que el mejor Garfield que hay en América Latina de habla hispana los mexicanos se equivocaron de no contratarlo para que hiciera el Garfield en la película por eso no les fue bien pues bien sin más preámbulos tengo el agrado de presentar a mi querido amigo de tantos años mi amigo personal como dicen los los presentadores el señor Sandro Larenas. ¿Cómo estáis, Sandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por eh, estar compartiendo con ustedes y sus... Sandro. Y, te ...y televidentes. Y un placer, podríamos ¿no? volver a encontrarnos después de eh, tanto tiempo. Nos habíamos visto en la calle, sí, por ahí en un, en un café, habíamos tenido sí. algún, algún contacto. Pero sí. feliz, feliz, feliz de, de verte a ti y de participar en este programa. Qué bueno, Sandro, qué bueno. Oye, yo conozco toda tu vida, tus amor... <risa> todas, todas, <risa> todos, lo, lo, lo blanco y lo gris de la vida. Sí, Pero sí. Eh, nuestros eh, amigos que se contactan con nosotros en este conversando con el compadre Moncho y Juan Ripo eh, no saben. Eh, ¿tú, tú, ¿de dónde eres, Sandro? De aquí de Santiago, ¿no aquí en Santiago? Yo nací en Santiago de Chile el año 1956 y de 24 días de vida me fui a vivir al norte de Ovalle, la hacia región. la cordillera, 160 kilómetros a la cordillera de Ovalle. Y es hasta, una los cinco años, ¿no? ¿Ah? hasta los 5 años, ¿no? ¿Hasta los 5 años? Más o menos hasta los 5 años que me fui internado a, al Deutsche Schule en Villa Alemana. Y ah. Mi, mi impronta en la vida es en los cerros, con, con vegetación, naturaleza, libertad, todo eso, ¿no? espectacular sí, Claro, y, ¿Y después y ya... hiciste todo, todo estudio en el Deutsche Schule? No, no, no, y hasta tercera preparatoria. En ese tiempo existían ah, las preparatorias. ¿Tú las conoces, Adriano? ¿Tú... Sí, pues yo, yo las conozco más que tú, yo soy del año 41, ¿viste? Sí, eres no, notable no, lo, lo... Que Claro, sí, o, sí, mucho más joven. Bueno, cualquiera es más joven está... que tuvo. <risa> oye, viste recordar al loco Madrid. ¿Te acuerdas ah, del Sergio Madrid? Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Claro, Lo, claro. El, loco, el Loco Madrid sostenía y eh, apreciaba muchísimo a Bolodio Teitelboy. Sí. No, no, no, no tanto como político, sino que era el único mayor que él a quien <risa> <risa> Claro. Eh, Oye, ¿y ¿permaneciste en Villa Alemana o te viniste ahí, a Santiago? Claro, luego de Villa Alemana eh, me vine a Santiago, al, al Liceo Alemán de la Congregación ya. del Verbo Divino, que estaba ahí en moneda 1661, entre Riquelme y Manuel Rodríguez. Y cuando pasó Mira. la carretera, cuando pasó las la, la cinco norte, cinco sur, eh, se comió más de la mitad del colegio. Y incluso se, se perdió una capilla, una iglesia maravillosa que tenía tenía un órgano de tubos no? Yeah. Eh, y no sé qué pasó con eso dijeron que se habían llevado el órgano al Liceo Alemanaca de Pionono. pero justo ah, en yeah. esa época po poquito antes de que demolieran el colegio eh, a mí me, me expulsaron Ah, claro! No, no, podía ser de otra manera, te expulsaron no, por bueno pero, te expulsaron, por sacarte no, buenas sí, notas, claro, muy bueno muy bueno, bueno claro, sobre todo en matemática Ah, ya. Oye, Sandro. Girar? Girar? Dime. De, eh, de ahí, perdona que te interrumpa. ¿De no, ahí pasaste a no, la Universidad no, de no. Chile? ¿Inmediatamente estudié el teatro? Eh, no. Primero, porque tuve un periplo un poquito más largo. Mi enseñanza media terminé en el liceo 11 de las Condes, don Rafael Sotomayor, ahí en las tranqueras con Presidente riesgo Ahí terminé mi Ajá. enseñanza media. Y ahí... Una y Ahí entré directo a la Escuela de Teatro de la Chile en el año 75. Sí. 75. Quería comentarles algo. Dime. Quería darle a, a la gente porque la gente nos está mandando sus consultas y eh, sus comentarios. Así que para que nos eh, hagan sus preguntas, para interactuar, ¿cierto? Con Sandro. Y allí eh, una de las preguntas eh, que, que nos estaban consultando es si Sandro es la voz de Garfield. Efectivamente, Sandro, en la voz de Garfield la voz sí. de Bichon en Los Vengadores eh, sí. que ahí estamos viendo cuando era Bichon ¿cierto? En, en caricatura eh, Sandro ha hecho muchísimas voces, así que los invitamos a la gente a que nos siga enviando sus consultas agradecer ahí eh, eh, a la gente que no nos está viendo Sandro, y a propósito aquí lo que la gente está consultando, ¿cómo de fue eh, que llegaste a Garfield? porque Don Adriano te consultaba cierto eh, eh, lo, de, lo de tu formación escolar, universitaria sí, claro. Y, pero ¿Y cómo llegaste a Rafael? ¿Cómo se dio ese gran paso? Yo, yo llevaba como cinco años haciendo doblaje en, en, en la empresa, la más grande de, de, de Chile, el doblaje internacional es Dins, Y un técnico que se separó de la empresa e instaló su propia productora, Leonardo Céspedes, él eh, me llamó a un casting. Participamos en un casting para encontrar la voz del personaje. Y ese casting viajó en una cinta tres cuartos, en un Umatic. Seguramente esa cinta deben estar en algún museo del, del audiovisual por ahí, eh, ¿Claro? porque ya no existen, no, no existen. Y viajó esa cinta en un avión a Nueva York y Jim Davis personalmente escogió mi voz para hacer la voz del personaje en la versión en castellano. Qué espectacular. Voy a contar una anécdota muy chiquitita. Yo la primera sí. vez que hablé con Sandro para invitarlo a uno de los eventos que yo produzco que se llama Retro Particón, que es una convención retro, eh, que era la primera edición y lo íbamos a hacer con Sandro. Resulta que yo hablo con él y mi mamá no tenía idea que Sandro era la voz de Garfield, pero yo sí. estaba en altavoz, porque yo le sí. había llamado y tú no viste el llamado. Entonces, eh, eh, te contesto y estaba en altavoz, estábamos almorzando. Y ella me, después cuando termino me dijo, oye, qué increíble, ese señor la voz igual a la de Garfield. <risa> <risa> es una un y le dije la voz de Garfield, no, es En la voz de Garfield, de Sandro La Arena, y, y ahí le, bueno, le comenté. Eh, y a propósito, hablando de Garfield, ¿cómo fue que con Don Adriano se conocieron? Eh, porque Don Adriano hizo la voz de John Bonachón, entre otros. ¿Cómo, cómo sí. fue esa conexión que tuvieron entre los dos? Nos conocíamos de mucho antes. Se conocían sí. de antes, ya. Sí, en el teatro. Sandro, eh, sí. cuéntale a nuestros a nuestro amigos, eh, ¿cómo te iniciaste en el teatro, en la televisión? Eh, estu estudié teatro en la Universidad de Chile y Ajá. ya casi, casi. Nosotros hacíamos prácticas profesionales durante nuestra carrera estudiando. Y al final, la práctica profesional, creo que fue, la hice en, el, en Antonio Vara, hicimos tres obras ahí: eh, Rancabo en el 814, la, eh, Don Juan. Tenorio, y el otro era el personaje Shylock, el mercader de Venecia. El mercader de Venecia. Claro. Entonces, ¿Qué, este hiciste fue el... El... ¿Qué, hiciste? ¿Qué hiciste en el mercader de Venecia? Lancelot Gobo, un, un saltimbanqui, que era como vale. el, el, el hijo yunta de, del viejo Gobo. Eh, ah, ya. Yeah. Era claro. un saltimbanqui Oye, pasaba... Qué buenas obras. sí. Bueno, y, y, y después de eso eh, eh, fundamos el Teuco, el Teatro Urbano Contemporáneo, con Andrés Pérez, que fue el primer teatro callejero universitario que hubo acá en Chile, y después él siguió con la compañía haciendo otras cosas más. Eh, de ahí, de, de hacer teatro callejero, eh, pasé a hacer el Lautaro, de Aguirre, con Música de los Jaivas, ahí estuvimos tres años con esa obra, después hicimos Amapola, y por ahí, entre medio... Eh, antes incluso, antes porque fue un, un aviso en un diario que aparecía, pedían actrices y actores para hacer doblaje de películas. En el momento, yo por lo menos, yo no tenía idea en qué consistía el doblaje de películas. Yo imaginé incluso que ya las películas no iban en, en rollo o en carrete, sino que las iban a doblar y le iban a meter una cajita para mandarlas a alguna parte. Imagínense la... La CPU ahí... ¿ah? Bueno, y, y por, por supuesto, en esa época había muchos menos actores y menos, actriz, menos actrices en el mercado de lo que hay ahora. Y también había mucho menos trabajo, ¿no? Estaba mucho menos de, diversificado nuestro, nuestra labor. Y nosotros, donde aparecía un aviso que necesitaban actores y actrices, ¡pum! partíamos para allá. Al casting, en lo que fuera. Eh, incluso hasta postulé a música libre una vez. ¡Ja, eh, <risa> Con, con, con, con, con Miguel Ángel Bravo Bueno, cuando postulé a Música Libre No, no tenía esta Esta figura, ¿no? Esta esbelta no, pero delgado era en aquel tiempo Sí, pues delgado, esbelto, ágil Uh, buen mozo fin. Ya. Y, <risa> eh, y, y, y en ese casting Llegué a la empresa Que en ese momento se llamaba RTL Representaciones de Televisión Limitada Que después se convirtió en Dint Doblaje Internacional Hice una prueba eh, me, me seleccionaron para la primera película, hice la primera película con la Rosario Zamora protagonizando ahí, los dos, y nos demoramos como un mes y medio en hacer una película, cosa que ahora se hace en tres días, una cosa así. Eh, Rosario Zamora la voz de Charlotte. Doña Peya, ¿no? la famosa Doña bella ¿no? Beja Flor y eh, luego de eso, terminó eso, yo me fui, nos fuimos a una gira al, al norte y parte del sur con Lautaro, y cuando regresé me encontré en el parque forestal con la productora de, de esa empresa, Cristina Oportot, y... Ahora me acabo de dar cuenta que tengo que mirar para acá. <risa> A todos nos cuesta. Se nos va <risa> tranquilo. Bueno, me encontré con ella en el parque forestal y me dijo que me fuera inmediatamente para la oficina. Lo hice y desde ese día han transcurrido 36, 37 años que llevo haciendo doblaje de películas, Increíble. serie animación, eh, documentales, teleseries <risa> brasileiras, teleseries turcas, eh, cine chino, teleseries chinas, Yugoslava, francesa, italiana, uh, no. Sandro, ¿Qué, últimamente, ¿qué, qué, qué, qué, Sandro, dime. Sandro, perdona, últimamente ha aumentado bastante el trabajo de doblaje. Mm, no, no. A raíz de la pandemia ha disminuido el, el trabajo de doblaje. Pero bueno, claro, pero antes de la pandemia. Sí, sí, hubo, hubo un boom. El año pasado, durante el año pasado, fue el, un, un pic de teleseries turcas, por ejemplo. Claro. Eh, y, y se hicieron famosas las teleseries turcas, muchos fans, en fin, éxito de rating. Eh, a pesar de que son historias que eh, los que han visto televisión pueden reconocer la estructura de la teleserie, ¿no? es, es un género, ¿no? Entonces tiene la misma estructura con la historias, historia. Lo que cambia son las locaciones, cambian los actores. Eh, cambia de alguna manera cómo se desarrolla, cómo se edita la teleserie, pero en final, al final es una teleserie. Pertenece al género, ¿no? Sandro, eh, do, don Adriano, quería comentarles que hay muchos mensajes, la gente está muy activa en las redes sociales. Está. Leemos algunos, muy repito, algunos comentarios. Por, ya, por eh, supuesto, eh, dale, dale. Guillermo Alfaro, saludos, amigo Juan, saludos al gran Adriano Castillo y saludos a Sandra Larenas. Macarena Órdenes, la ganadora del premio. Dice, buenas ah. noches Juan Ripo, saludos al compadre Moncho y a Sandro. Um, Macarena dice, qué buen invitado. ¿Cuántos sí. recuerdos de infancia al escuchar a la voz de Garfield? Me acuerdo cuando lo veía al Canal 13, nos comenta Macarena. Gabriela Azúcar sí. dice, saludos Juan, saludos compadre Moncho con hoy día un invitado de lujo como es Sandro arenas Rodrigo Cantillana, eh, hace una consulta, Rodrigo. De... Rodrigo nos consulta, ¿cómo adaptaban los chistes de Garfield a la versión doblada? Mira, qué buena consulta, porque sí. el humor de, que tienen los estadounidenses es eh, eh, la verdad que es distinto al de nosotros. ¿Cómo era eso, Sandro? Bueno, hay, había una, una traductora, traductora adaptadora, entonces ella tenía que latinizar las terminologías y estructuras de chistes. Así que muchas veces, muchas veces se cambiaba el chiste, o se hacía algo más o menos parecido. Por ejemplo, en un momento llegamos a mencionar San Vicente de Tahuatahua. No sé si te acordás. ¿En serio? Ahí. Sí, se menciona sí. En, uno, en uno de los capítulos se habla de... Sí, que lo van, van, van a irse a San Vicente de Tahuatahua. En, en el original mencionaban un lugar X. Quizás dónde estará ese lugar, pero no nos decía nada, no, no, no, no nos traía nada. Y eso es una de las ventajas de poder... Eh, Hacer doblaje al latino que uno puede tener ciertas licencias. Y, claro, claro. Sí, sí, sí, se menciona en un, en un programa también a uh, Sado Gigante. <risa> es <una comparación. risa> Esto es así, sí, no como el Sado Gigante, por ejemplo. ¿no? Claro, te, claro. Te Oye, libertad. Sandro, Sandro Adrián, eh, Adrián, eh, Adrián. tú en, en tus recuerdos hablaste de, de una obra que a mí me llamó mucho la atención, que, que es Lautaro. Ah, que, sí. que de Isidora Aguirre o de, no fue adaptación de Isidora es de no, Isidora Aguirre no, no. Es, es escrita por Isidora Aguirre entera, de P a P incluso ella de viajó P P. al sur a, a unas reducciones para interiorizarse de la vida y de, de la cosmovisión mapuche muy muy buena obra yo sí, la vi un sí. par de veces porque ahí trabajabas con mi cuñada ¿te acuerdas? sí, sí señor, la Mónica sí la señor única. sí. Sí, señor. Y yo fui, fui a verla varias veces. Y eh, también recuerdo que me impresionó mucho el trabajo de Andrés Pérez. Yo creo que el mejor trabajo en teatro que hizo Andrés fue ese Lautaro, fíjate. Sí. Es mi opinión hasta, muy personal. Hasta, hasta ese momento sí. Después, cuando sí. se fue Don Ariel Mushkin, que hizo a Gandhi, eso fue un batatazo que dio él allá. Eh, de, de, sí. de, de empezar barriendo el lugar donde vivían, ¿no? Porque la musquín tiene esa, esa forma de trabajar que es claro, eh, que... vivencial. Comparten sí. todo, todos hacen todo. ¿sí? Exacto. Y ahí se, se ganó el personaje gigante. Bueno, sí, él, eh, la, eh, André hizo un maravilloso trabajo ahí. Fue un montaje sí. que estuvo tres años en cartelera. Es que, es que era, era muy que bueno, era. bueno, Sandro, sí. muy bueno. Sí. Sí, sí, muy bueno. Sí, y sí, también sí. recordaste no quiero perder la oportunidad de preguntarte, tu trabajo con Rosario Zamora, muy ah, buena doblajista también, igual que tú, sí. y quería aprovechar la oportunidad que nombramos a Rosario para preguntarte si tú sabes en qué situación eh, de salud se encuentra John Naki, ¿te acuerdas de John Mira, Naki? Sí, por supuesto, sí. hizo doblaje con nosotros también muchos años, sí, eh, pues. fue director. fue director de doblaje, en fin. Mira, lo claro. que yo sé es que parece que está, muy, está bien, está, está muy bien cuidado. Está, ha evolucionado un poco, pero no al punto de tener eh, sanidad absoluta, ¿no? Pero claro. parece que está un poquito más autovalente. Igual eh, su hijo Jonathan eh, se ha hecho cargo, su hija también. Y la Rosario en un gran tiempo, en un, durante mucho tiempo, ella lo sustituyó. Lo sostuvo, lo apoyó, lo ayudó lo... La Rosario Segura Es una mujer impresionante Impresionante realmente sí. eh, Exacto Exacto, decimos, tú lo Hicimos muchas veces pareja De, de teleseries, <risa> por ejemplo O de películas Y, y, y nos, claro. nos, reíamos, nos reíamos mucho De que siempre nos tocaba Darnos el beso Pero en pantalla, no, no, no de verdad ¿no? <risa> Claro Para disgusto tuyo Oye. Puta, para, para, para mi pesar, para mi martirio. Para el, para el martirio. Sí, porque Rosario es muy buena moza, muy linda. Uh, un saludo, si es que sí, nos está escuchando. Oye, no sabes la alegría que me da saber que, que John se encuentra en, en mejor situación. Yo le debo sí. decir a nuestros amigos que están conectados que John Náquez es un actor de la Universidad de Chile. Ustedes lo tienen que recordar de las teleseries. Era un galán, sí. un galán muy, muy particular, un, un galán distinto. ¿Mm? Fue el galán Pero... de la quinchala. El galán de la quinchala, exacto, exacto. Sí. Es decir, ha sido un gusto saber de, de John. Eh, sí. Actualmente, sí. querido Sandro, ¿estás sí. en, alguna, en alguna producción de doblaje desde tu casa? Estoy haciendo doblaje desde mi casa, eh, reinventándome tecnológicamente, porque yo soy de la versión 6.4. Entonces, mi manejo con... <risa> ¿Qué es esto? 64 años, imagínate, que esto de la computación, esto mismo que estamos haciendo ahora, esta reunión Zoom, yo la vine a aprender hace poco. Eh, un mes, dos meses atrás, me empecé a manejar con esto. Eh, entonces, es, es, es novedoso, es una revolución neuronal, diría yo. Hemos tenido... Hemos tenido que adaptarnos, no nos queda sí, otra. Sí, por supuesto, claro. ¿Y, y, y cómo, cómo es el tema del, de, de, de, de lo que te preguntaba, Nadalia, ¿no es cierto? De, de, del doblaje, ¿cómo se hace en casa? ¿Lo hacen vía Zoom? ¿Lo graban? Porque estuvimos la semana pasada con eh, Catalina Muñoz, que también sí. ella trabaja en doblaje, y, y nos comentaba cómo lo hacía ella. ¿En tu caso cómo es? ¿Lo hacen así? ¿Van grabando por parte y después los van enviando a grabaciones? ¿Con un celular? ¿Cómo, cómo es eso? Como, como yo no manejo muy bien la tecnología, tengo un programa aquí que se llama Logic Pro 10, pero estoy recién aprendiendo a usarlo. Entonces yo tengo una grabadora de audio eh, digital, por supuesto, eh, una Zoom H4N. Entonces yo pongo en ¿Sí? la pantalla de mi computadora el texto y la imagen. Veo la imagen, veo el tiempo que dura la frase, memorizo las pausas que tiene y grabo en audio, como en wild no sé si entienden eh, eh, ese lenguaje sí. cinematográfico, grabar en wild sí. eh, grabo el audio solamente, y hago varias tomas de esa, ese mismo texto, del mismo, del mismo código de tiempo, digamos. Hago varias tomas, una un poquito más larga, un poquito más corta, una con una pausa aquí, otra con una pausa acá, y hago como seis o cinco tomas por cada código de tiempo. Y cada ¿Y código va quedando en un track. Después, bajo todos esos tracks, a una carpeta en mi computador, abro el drive de Dint y subo, a, creo una carpeta de, mi, de la, la serie o lo que, el, el título, el personaje. Y va subiendo. Y, y voy subiendo. Y cada, cada track va, con, con su, co, va rotulado con el código de tiempo. Entonces, lo y, que y, hace el y, técnico y, es, es bajar todos los tracks y acomodarlos ya. en el Pro Tools, acomodarlos donde tiene que ir. Me Buenísimo. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que...? Pero bueno, la publicación fue buena. Aquí, de hecho, la gente está comentando porque eh, le dieron ganas más de saber del tema. Eh, yeah. ¿Y qué está grabando? Aquí están preguntando qué está grabando. ¿Qué, qué es lo que...? ¿Se puede decir o no Mira. se puede decir? Sí, sí, se puede decir. Eh, eh, a ver, he estado haciendo grabaciones de un programa de Amazon, que se llama The Grand Tour, que es la historia de tres periodistas que prueban autos al, alrededor del mundo. Yo soy la voz de Jeremy ah, Clarkson. Está. Jeremy Clarkson es el más alto. Hay un programa que se llama eh, British Bake Off, que es de repostería. Y yo ahí hago la voz de Paul Hollywood. Eh, hay un programa que se llama K-Boss. Y yo hago la voz de eh, eh, Mauro Castano que es un colaborador de Vadi de Balastro, que es el jefe de, de la pastelería. Hay una teleserie turca, que no sé si está en el aire aún, que se llama Crash. Ya. ¿Qué hago al Creo papá? que escribe. sí Está pues, en el sí, aire. Sí, en, Mega, en Megavisión, parece. Sí. sí. Harto, harto Oye, trabajo. Eh, eh. ¿Tiene santo actualmente? ¿Perdón? Harto trabajo. Harto que doblar. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y por ahí salen algunos programas de Discovery, que hago un cura, que hago un policía, American Murder, por ejemplo, hago un cura. Eh, ah, mira, yo he visto más televisión en esta, en esta vida que llevo, de que si me hubiera puesto a ver televisión así, sentado en mi casa, voy a ver televisión. He visto más horas de televisión de lo que se hubiera visto sentado viendo <ríe> en la casa, digamos. Sin duda, alguna. Y de oye, hecho no, no, no veo televisión yo ahora. No, bueno, con el internet me es suficiente. De repente alguna cosa... El fútbol lo veo en televisión. ¿Mañana claro. va a haber partido, oye. Sandro, entonces? Obvio que sí, pues. <risa> <risa> oye, oye Oye, Sandro, eso te quería comentar. Porque me, me he asombrado, me he asombrado que en algunos programas de cable, como estos programas de... de de escenas recreadas, eh, policiales, en Discovery sí. y en diferentes cables extranjeros, sí. he notado que, Dean, ustedes han estado doblando muchos de esos programas. Y, sí. Realmente, sí. y realmente el doblaje es de muy buena calidad. Así que yo quisiera sí. eh, felicitarte a ti en primer lugar y a todo el equipo que hace ese trabajo. Desde, desde el tiempo en que yo doblaba, yo sí. creo que la superación, la superación de nuestros colegas, oye, ha sido bastante grande, porque encuentro de muy, buen, de muy buena calidad los doblajes que se están haciendo aquí en Chile. Qué bueno, muchas gracias, te agradezco tus palabras a nombre de mis, co de mis colegas, ¿no? en Que, digamos, de los de aquella época quedamos, quedamos pocos, pero se ha ido renovando el, el staff de actrices y actores y. En un momento éramos 50, 60 actores. Ahora hay 150 actrices y actores que hacen doblaje. Entonces, sí, bien. Ha, ha, ha crecido por ese, por ese lado eh, el doblaje. Ha crecido también en, en, la, en la técnica, en la tecnología del audio, digamos. Y ha crecido también a nivel artístico. Porque entramos a competir directamente en términos de calidad con México, con Venezuela, con Argentina, con Colombia. Entonces, con los países Sandro, yo, le, yo, yo le comentaba la semana pasada a Catalina eh, y, y lo hablamos ahí con Don Adriano y Catalina que eh, era realmente un nivel demasiado profesional. Tanto que eh, hay casos, como lo decía Don Adriano al comienzo del programa, que pasa contigo y con otros artistas que la gente prefiere el doblaje chileno. De hecho, ahora mismo hay una campaña eh, en donde a Consuelo Pizarro ¿cierto? Sí. Eh, Quieren que vuelva como la voz de Conan, y eso pasa con muchos. En el caso de la voz de Garfield, eh, tuya la gente no le gustó la otra voz y le gusta la tuya porque para la gente la tuya es la original. Yo creo que eso habla del gran nivel profesional que hay en Chile, hay que hacerlo notar sí. sin duda. Sí, eh, bueno, concretamente con lo, lo que pasó con la película, no sé, son cosas... A ver ¿cómo, cómo, cómo lo enfrento, cómo lo digo. Yo diría que... Yo, yo, lo aventurazo. digo yo mejor, Sandro. <risa> lo, digo yo, lo digo yo mejor para que no, para que no sí. aparezca que te estás autoalabando. Yo creo que los, los mexicanos que hicieron la película, porque fueron los mexicanos, ¿cierto? Eh, sí, eh, sí, los que doblaron la película, se equivocaron al no contratarte como la voz de Garfield. Eh, sí, la voz de Garfield estaba muy metida en el público latino. Tu voz, sí, tu voz, tu voz. Si, voy a contar dime. Una, una pequeña anécdota que me pasó en Oaxaca, México. Que fui a, vale. a, a he, he ido dos veces a convenciones, ¿no? Y me pasó que ahí me mostraron videos y fotografías de una protesta que hubo afuera del cine de, en Oaxaca eh, con pancarta y todo eso. Eh, protestó un, un, un grupo bastante considerable de fans respecto a que la voz no era la voz del personaje. Lo que pasó es que eh, a ver, como en la génesis del asunto, cuando los ingenieros comerciales se meten a regir el arte, no tengo nada contra los ingenieros comerciales, por favor, me si alguien ingeniero comercial ahí, pero empiezan a meterse a regir los destinos del arte, de la salud y de la educación, generalmente se equivocan. Eh, y lo que sí. pasó aquí fue que eh, eh, prefirieron un star talent, porque la voz la hizo Adrián Adriano Uribe, que es una especie de coco le gran en México. Entiendo, entonces es un star talent, y claro. los, mexi los mexicanos, no sé si los, los, los, los, los de la Fox Estados Unidos, más los de la Fox México, llegaron a la conclusión que un mexicano iba a llevar más público al cine que un chileno, por si en alguna parte se dijera que es chileno o que es mexicano, en ninguna parte se decía eso, excepto al, final, ningún... al final del capítulo cuando decía, doblado Santiago de Chile por Leonardo C. P. de Producciones. Claro. Ese era el único referente con, con, con Chile. Pero todo el mundo en México veía Garfield con mi voz. No de hecho, en México, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en toda Latinoamérica se veía con mi voz, incluso en Cuba. De hecho, en México, Sandro eh, y en Sudamérica es muy conocido su trabajo, tanto que eh, el año pasado Sandro estuvo en La Mole. Sí. es una convención, es la Comic Con de México, es una de las convenciones claro. más grandes del mundo, eh, tanto que de invitados tuvo a Sandro Larenas, a Tom Wedding, de, que es Superman, ¿cierto? Sí. En la serie de Smallville, eh, tuvo a, de integrante a, a actores de, de primer nivel, ¿cierto? De Easy Comics, sí. de Marvel, de... de Estaban todos de, de, los de actores de Avengers. De... Exacto, todos los bueno. actores más conocidos y uno de los, de los invitados imagínense de todo lo que estamos hablando cuántos actores eh, un, y uno de los invitados era don Sandro Larenas, Qué orgullo yo creo que eh, para finalmente él, ese era un representante de nuestro país y eso habla del de gran trabajo que ha hecho Sandro, así que felicitaciones también Sandro por ello yo en esas convenciones me he sentido un rockstar porque claro. es, es, es llegar, llegar a un lugar inmenso cuatro mil personas 4.000 Claro, claro. Y ahí, siempre hay un escenario principal donde te presentan y después tú te vas a un stand a firmar autógrafo, eh, polera, eh, fotos, saludos grabados, en fin. Eh, eh, entonces, entonces... Te lo mereces, te lo mereces, ¿Ah? Sandro, porque te lo mereces todo eso, porque eres un muy buen profesional, un muy buen doblajista muy además merece. de ser una estupenda persona y un buen amigo. Eh, mira, ha llegado el momento lamentable de, de que tenemos oh. que separarnos, eh, pero quería, quería la última pregunta, tu sí. familia, tu familia, ¿cómo están? A ver, mi extensa familia eh, sí. está muy bien, está muy bien. Bueno. Eh, todos muy bien de salud, tengo dos nietas, un saludo para Ignacia y Martina, para mi hijo Nicolás y su pareja Claudia. Eh, eh, en este momento estoy viviendo con mi hija, eh, me, me separé hace tres semanas, eh, pero, pero, pero bien, bien. Todo, bien, todo bien, todo en orden, todo en calma, sin dolores, sin angustia, nada bueno, las cosas ocurren por algo, y yo me he separado, esta, esta es mi tercera vez que me separo, entonces ya tengo un magíster, Va en, en claro. ¿no? yeah. <risa> a ah, ah, llegar al doctorado. Sí, hay ocho otros que ya tienen el doctorado ya. <risa> sí, no nombremos a nadie por favor. No, no, no, no, no, no, no. no. Bueno, o sea. y todo, todo muy bien y felices en la vida y eh, cuidándome, cuidándome, Muy bien hecho. Encantado de escuchar eso, querido Sandro. Oye, ha sido un placer estar conversando contigo. Eh, volver a vernos, eh, espero que después que pase este, este problema que tenemos, este problema sanitario, podamos tomarnos un café y, y recordar más cosas agradables en la vida que nos ha tocado compartir. Muy agradecido, Sandro, de esta invitación, de que haya aceptado nuestra invitación y un gran gusto de haber estado contigo. El gusto es mío y hago un saludo por ustedes y por el arte. ¡Viva el arte! Muy Así bien, es, compadre. Muy bien. bien. Salud. Antes, salud. Antes de despedir a, a Sandro, quiero comentarle que aquí nuestro amigo eh, Andros King Tiger está diciendo que lo espera para la retroparticón. Eh, esa es una convención que vamos a hacer el 13 de abril junto sí. a Sandro, donde yo lo iba a traer acá a la cuarta región y lamentablemente tenemos que suspenderla por el coronavirus. Pero que no se preocupe nuestro amigo que a lo que pase esto... Eh, vamos a tener a Sandro acá y quizás muy pronto, pero es, es otra sorpresa que le hablaremos en otro minuto, eh, sí. ya que estamos pensando en hacer la conexión de forma online. Sandro, muchísimas gracias. Eh, salud por el salud. arte, salud por el doblaje. Eh, nada, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Saludo Alberto, por favor, denle un saludo sí. de mi parte. No, no, no, no, <risa> tan amoroso que eres tú nosotros no, saludamos es que, que, que, que, que, que, que, que Alberto es muy tierno él es muy tierno <risa> <risa> sí. chao compadre, gusto, de saludarlo chau. nos vemos, chao un abrazo, chao, chao gracias, chao don Adriano, es el minuto ahora de irnos con la primera recomendación del programa eh, está a cargo de eh, vamos uno, uno de los campeones del Festi Game, que es la Convención de Videojuegos de Chile, y él es Felipe Videla, miembro de FansCon, ¿cierto? Y miembro de Cuarta eh, Fighter, de, de, de, que son una comunidad de videojuegos, de, de jugadores de videojuegos de la cuarta región. Vamos con la recomendación de Felipe Videla, aquí que nos va a recomendar un videojuego para esta semana. Fall Guys Ultimate Knockout es un juego desarrollado por Mediatonic y distribuido de la mano de Devolver Digital, lanzado el 4 de agosto de 2020 para las plataformas de Steam y PlayStation 4. Siendo un éxito inmediato por su curioso y atractivo diseño, colores y personajes muy vibrantes, además de un variado sistema de niveles con mucho caos y diversión, Fall Guys se hizo un juego extremadamente popular dentro de los multiplayers más jugados hasta la fecha, recurriendo a mecánicas simples en tres dimensiones, Podremos movernos entre varios escenarios por rondas, que nos recuerdan mucho a lo que en su momento fue Mario Party, al más puro estilo de Battle Royale de Todos Contra Todos. Con múltiples plataformas de juego que comienzan siendo muy amigables para ir gradualmente aumentando su dificultad, tendrás que ir clasificando entre 60 jugadores cada ronda hasta obtener el primer lugar o quedar fuera de la competencia en las etapas preliminares. En conclusión, Fall Guys es un excelente multiplayer para disfrutar online con todo el mundo. Puedes invitar amigos o jugar individual. Es muy rápido de jugar, muy entretenido, adictivo y sobre todo muy intuitivo a la hora de probarlo. Sin duda un juegazo este 2020 que te va a dar horas de diversión y justicia y hype y que debe estar sin falta entre tus mejores títulos online. Listo, es bueno. Ahí vimos la recomendación de Felipe Viela uno de los videojuegos que está de moda actualmente, tanto para PS4 y para computador. Así que ahí lo dejamos con eh, eh, la recomendación que nos trae nuestro amigo. Es el momento, don Adriano, de presentar eh, a una persona que usted conoce bien. No. ¿Lo, quiere, ¿Lo quiere presentar bien? Lo presento yo. No lo presento, yo quiero presentar tú. Sí. A este lo conozco desde que nació. Sí. Y no existe. <risa> Nuestro segundo invitado es eh, otro amigo personal Un gran actor, un muy buen actor De teatro y de televisión He tenido el gusto de trabajar con, ello, con, ella, con ella Con él durante 22 años en el programa Los Venegas Y también eh, en producciones teatrales De comedias, Café con Ser e Infinidad En una compañía de, que formó él y que me invitó a participar que se llama teatro móvil hemos estado en todo el país de Arica a Punta Arenas en múltiples oportunidades trabajando con actrices como Carol Oliva solea Pérez está está un plato bastante fuerte por sacaso si, si se va la conexión como estamos al aire hay, hay al parecer es un terremoto así que si es que se me va la conexión es por eso por sacaso si ya ahí los dejo avisados hasta ahora todo bien acá pero está complicada la cosa ah bien tenemos algunos problemas, pero sigo con la presentación de mi amigo, el actor egresado de la Universidad de Chile, a quien conocí hace muchos años y con el que he tenido el gusto de trabajar. Me refiero a mi compadre Alberto Castillo. Alberto, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal Adriano? Oye, parece que se mueve bastante el suelo por allá. Sí. Parece que estaba complicado, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, oye, Juan nos está diciendo que hay un problema telúrico en el norte Así es que eh, si tenemos algunos problemas de, de conexión, de transmisión eh, Nuestros amigos que se contactan con nosotros nos perdonarán Pero eh, ya estamos con el Alberto Castillo, el Gonzalo de los Venegas y, Bienvenido Alberto eh, ¿Aló? Aló, aló Bienvenido, Albert. Bienvenido Alberto, ¿no escuchas? Sí Sí, te escucho, yo no sé, se movió un poco la, la pantalla. Sí ahí, que yo, yo no me veo. sí, ahí está, ahí está perfecto, te vemos muy bien, ¿Sí perfecto. Bueno, ahí, ahí la estoy sujetando. Muy bien. Oye, muchas bueno. gracias por la presentación, querido Adriano Castillo, muchas gracias. Lindas palabras, lindas palabras. Te, te lo mereces absolutamente, querido amigo. Muy pocas veces tenemos en la vida la oportunidad de decirnos lo que realmente pensamos. Eh, un gusto sí, estar contigo aquí, compadre. Y espero que después, después de, de todos estos problemas que hemos tenido de movimientos, problemas telúricos, problemas sanitarios, de salud, podamos volver a encontrarnos para volver a hacer esas comedias livianas, esos Café con Ser y esos programas de televisión que hacíamos en aquellos años. Así es, así es. Bueno, eh, estamos trabajando para eso, como decía alguien por ahí. Sí. <risa> Claro, oye, oye Alberto La, la gente generalmente no conoce muy bien La vida personal de los actores Cuéntale a nuestros amigos que se conectan eh, Tú eres casado Varias veces, ¿no? No, nunca me he casado Ah, ¿verdad? ¿Nunca te has casado? Cuéntalo No, estoy soltero pero tengo Cuatro hijos <risa> Cuatro hijos Y tengo tres nietos, hermosos, maravillosos Claro, mi, mi primera relación eh, muy importante que tú conociste, Adriano, eh, sí. fue la Cuca Navarro, que fuimos compañeros de la Universidad, de la Escuela de Teatro, hicimos una gira maravillosa, y en esa gira donde nos conocimos precisamente, Adriano, eh, no. nos, nos conocimos, digamos, trabajando juntos, porque yo te conocía de antes, obviamente, claro. eh, ahí comenzamos una relación eh, bastante hermosa, intensa, como tú sabes, y con un final sí. lamentable, con un final triste, que se nos fue la Cuca siendo una persona muy joven, a los 37 años se fue la, la Cuca, 36, 37, 38 años. Y yo me quedé con dos hijas hermosas, que es la Daniela Antonia y la, la Andrea Carolina, que es la, que es la que trabajó con nosotros los Venegas, siendo la segunda Camilita. Esa es mi vida personal. Sí. Claro. Oye, eh, recordémosle a la a la gente que nos está escuchando, a los amigos que nos escuchan, que nosotros decimos con mucha familiaridad, la Cuca Navarro. Cuca Navarro era Clara María Navarro, actriz, actriz de teatro, de teleserie. La gente uh, habitualmente la recuerda por los papeles que hizo en uh, producciones como Bellas y Audaces. ¿Y cuáles otras, querido Alberto? Bueno, el último tiempo estuvo en, en, en varias, estuvo en Llorana, estuvo en, en muchas, incluso estuvo con nosotros también, ¿te acuerdas? Claro. Estuvo también en algunos capítulos. Sí. Cierto, eh, cierto. La teleserie Andrea, que fue una de las protagonistas, eh, bueno, y la, y la más importante yo creo que fue Bellas y Audace, ¿no? Bueno, estuvo también la, en la Teresita de los Andes, también. Cierto, sí, estuvo en muchas claro. producciones, por eso la la gente la recuerda como Clara María Navarro. Eh, claro. Es bueno recordar a actrices y amigas que, que trabajaron con nosotros y que eh, lamentablemente se, se fueron antes de tiempo. Pero un recuerdo muy afectuoso para Clara María. Oye, y tú tienes dos hijos más, ¿no? Claro, después de un, de un largo tiempo... Eh... Me parejé con, eh, con Paula y con ella tuvimos dos hijos también maravillosos. Eh, Pablo, eh, es mi único hijo varón, y la Micaela, que es la, la más chiquitita, que tiene ya 19 años. Ya. Así que tengo cuatro hijos hermosos que estuvieron del día miércoles hasta el día domingo de la semana pasada acompañando al papá después de un largo tiempo de, de, de ausencia, producto de la pandemia. Así que estuve muy contento, muy bien acompañado, así muy feliz. Qué bueno. Qué bueno. Bien. Y bueno, y contigo, Adriano, eh, eh, como tú lo, lo, lo decías, eh, nos une desde, desde, desde muchos años, nos une eh, pues el azar de la vida, siempre nos, <risa> no, nos mantuvo y nos mantiene unidos. Yo siempre... ustedes eh, Dime, dime, dime. ¿Se conocieron en Los Venegas o ya se conocían desde antes, desde el teatro? Lo escuchaste, Alberto... Es lo, que te quería, es lo que te quería comentar es lo que te quería, te quería comentar eh, una de las primeras obras que yo vi en la enseñanza media fue La Viuda La Viuda Astuta ¿Ya? Eh, del Teatro Tecnos yo como estudiante voy al teatro y me encuentro con eh, este tremendo elenco, con este tremendo actor que es Adriano y como a uno le gustaba eh, el arte y específicamente el teatro eh, fue un eh, un, eh, un encantamiento, un enamoramiento eh, frente a este arte vivo que es el teatro y bueno, ya me decidí por completo estudié teatro, egresé y me llamaron del Teatro Itinerante una compañía que dependía del, del Departamento de Extensión Cultural de, del Ministerio de Educación de okay. los años ah, y, y me llamaron y tenía que ir a una, a una audición y en la fila de la audición me encuentro con Adriano y yo le comento, Adriano. ¿En serio? Yo le comento, le dije, oye, yo estaba en la escuela de en enseñanza media y, y, y fui a ver tu obra. Y me dice, ah, qué bueno. Y de, tú de hondres de la Universidad de Chile, recién egresado, ah, mira, qué, qué bonito. Y bueno, y estábamos en una fila para... Yo recuerdo que teníamos que cantar, Adriano, ¿te acuerdas? Sí, sí. No, no sé si era Tomás de Feber o era Hans Stein que nos estaba haciendo la, la audición. Y quedamos, yo creo que era Hans Stein, ¿no Sí, era Hans, claro, claro. Sí. Oye, quedamos, te, Alberto, Alberto, eh, sí. fíjate que increíble, Hans Stein tiene hartos años más que yo, porque tú eres joven, te, tiene hartos años más que yo, está igual y está súper sí. bien, aprovechemos de saludarlo. Eh. Qué maravilla, qué bueno, qué, qué alegría. Un sí. tremendo maestro, de, que hacía clase hasta muy poco tiempo en la, Uni, en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Así es. Gracias sí. bueno, hicimos una gira maravillosa con Adriano. Viajamos desde Arica hasta Tierra del Fuego, con el teatro inigrante. Y de ahí que nació este vínculo. Y, y posteriormente viene todo lo que significa eh, la cesantía, qué sé yo, eh, momentos difíciles y Adriano eh, entró a trabajar en televisión y me llama para el programa de Éxito, me acuerdo. <risa> sí, sí. <risa> ah, okay. sí. Estamos hablando de, de muchos años. <risa> sí, 87 u 88. Sí. ¿Y, yo, y, y, y, ¿Y en yo Éxito cuáles eran los roles que hacía cada uno? Eh, Adriano eh, estaba en un programa que se llamaba La Notaría, que era una especie de... Sí. Eh, era un sketch que se hacía en, en el programa ¿ah? sí. como tipo cabos gigante ¿ah? y me llama para me llama para un capítulo y le gusté tanto al director Alfredo La Madrid te acuerdas Adriano sí sí y, y sí, tú tú lado, todos los capítulos y, y, me, y me, me siguieron invitando a a todos los capítulos del siguiente y finalmente yo salí por una cuestión económica fundamentalmente porque era muy, muy cagado. Sí, sí, no era mucho el sueldo. Oye, aprovechemos, aprovechemos de contar, eh, era, los sueldos eran más bien pequeños, reducidos, porque era, era, era mucha gente, qué sé yo, la que trabajaba en el programa del Pollo Fuente. Y recuerdo que yo trabajaba con el equipo cómico, un gran equipo cómico, con eh, Eduardo Thompson, Chicho Azúa, Jorge Franco, Guillermo Bruce. Gran equipo. Y con Beatriz gran Alegrí, equipo. con gran equipo. gran equipo. Y eh, este gran equipo, que tenía mucho más peso como artista cómico que yo, siempre me decían: Oye, Adriano, anda vos. Po. Anda vos a hablar con René Kreuzberger, hermano de Mario. Anda a hablar con él, anda, anda a hablar con... Me echaban a mí. Vos, po, anda tú, po, tú. Te manejáis mejor. Con este? Anda tú a hablar con él. Y yo iba, pues ¿qué iba a hacer? Tenía que ir, iba a hablar con, con René, muy buena persona René, pero él tenía que cuidar el billete de la producción. Eh, yo decía René, fíjate que llevamos dos años aquí y, y no nos han subido el sueldo más allá del IPC, que pues. el IPC ha sido bastante magro. ¿Por qué no, no, no nos suben un poco más? Y, y René me decía, Adriano, yo encantado, les pagaría el doble, compadre, porque es muy buen equipo. Pero hasta ahí, ¿qué más? Estamos ra, ra. ¿Cómo? Estamos ra, ra. <ríe> es decir que estaba justo con la planta. Bueno, tú supondrás que eso aparecía en el programa. Hacíamos un sketch con estos cómicos que eran geniales, ¿viste? Y a cada rato salía, y ¿cómo está usted? Estamos ra, ra. <ríe> Siempre estábamos ra, ra. <ríe> Así es. <ríe> <ríe> Sí, oye, quería comentarle algo que la gente está preguntando en relación al temblor, la gente nos está mandando algunos mensajes y eh, comentarles que el temblor al parecer fue en Tongoy y fue algo así, hay alguna información de 6,5, otra de 6,7, eh, se sentó bastante fuerte, pero eh, nada, ojalá que no haya pasado a mayoría, aprovecho de informarle ahí a la gente que nos está enviando los comentarios en la transmisión, por lo menos acá en La Serena, todo ok, se sintió bastante fuerte, eh, yo hoy tengo un, un, una lámpara y pensé que se iba a caer, por eso cuando empezó a temblar me saqué los audífonos y fui a, a pararla, pero más que eso, nada, está todo bien. Sí, Juan, acá también en Santiago se movió, Alberto lo tiene que haber sentido también, se movió no. eh, bastante. Pero, de hecho el, eh, director, el director me estaba diciendo eso, que también te había temblado allá, Just, el director de la transmisión de aquí en la radio, Fakir, no estaba, me estaba diciendo que también tembló allá, sí. Vale. Sí, oye, yo no lo sentí, alguna, la verdad que yo no lo sentí. ¿Algún comentario, alguna pregunta, Alberto, de, de nuestros contactados hoy? Sí, estaba yo aquí leyendo y eh, Mauricio con, le consulta, le, en realidad consulta a Alberto, a la transmisión consulta, ¿cómo fue que Alberto llegó a Los Venegas? ¿Cómo fue ese paso? Ah, ah sí, sí, sí. Claro, el, el programa ya tenía alrededor de cuatro o cinco años en el aire, yo la verdad no tenía por dónde entrar porque estaba todo muy bien eh, estructurado, los personajes ya estaban establecidos. Incluso en una oportunidad me habían invitado uh, a ser de, de, de ayudante de la Mimita en un capítulo. Entonces yo no tenía por dónde. Pero se hizo un focus group eh, buscando el marido de la Paolita. ¿sí? La pareja mm. estable de la Paolita. Y se preguntó por los diferentes personajes, y, y la gente fue muy, muy drástica. Y no querían a Pink como el marido de la Paulita, por su pasado un poco drogadicto. <risa> Era marihuanero. Era marihuanero. Claro. Entonces, y además y, y lo, lo discriminaron. Fue, fue muy curioso. Eh, ¿En esa serio? Respuesta. Claro, porque eh, nuestra, nuestro público era, era un público eh, de clase media, normal, absolutamente normal. Entonces decían, ella, la Paulita, es profesional, no se puede casar con un tipo que no tenga profesión. ¿Ves tú? Entonces ahí aparece eh, la alternativa y la posibilidad. Yo estaba trabajando en la Universidad de Chile en la obra Fair Play, eh, que me había llamado eh, Abel Carrizo, y estaba trabajando con Carolina Marzán. éramos los protagonistas de la, de la obra, y la Carola me dice, hoy están buscando a mi, a mi futuro pololo, novio, a, eh, qué sé yo, esposo. Y, y me dice, como yo tengo tan buen feeling contigo, no te tinca, hoy le dije encantado. Además que me habían castigado a mí muchos, muchos años en televisión, porque se me había ocurrido la mala idea de, de renunciar a una teleserie, y ahí no me llamaron nunca más, entonces había, habían pasado muchos años que yo no estaba trabajando en televisión. Entonces, eh, yo le comento a Adriano, y le digo, oye, eh, me están diciendo que están buscando a, al marido de la Paolita. Me dice, sí, me dice, sí, sí, sí, en eso están, así que vamos a hablar con la gente, con la, con la producción, y te van a llamar, te van a llamar para conversar. Y en, pasó una semana, pasó dos semanas, y de pronto me llaman y me dicen, oye Alberto, eh, ven a buscar los capítulos. Y yo le digo, ¿qué capítulo? No, pues si tienes que grabar con nosotros con los venegas. No tuvo ninguna conversación, eh, me pasaron los capítulos y mira lo curioso, siempre nos, ligado a Adriano, el primer capítulo eh, fue el casamiento del compadre Moncho con la Mirnita. ¿En serio? Claro, en la, en la iglesia de Batuco, una iglesia hermosa de, de piedra y mira las cosas de la vida, eh, yo hoy día vivo al lado de esa iglesia de piedra en Batuco. <risa> oh, la, <risa> y, pues, y, ahí, claro, y ahí fíjate que eh, en, ese, en ese capítulo, en, en la iglesia, se supone que pinchamos con la paulita y nos vamos juntos en el auto. Estoy hablando de la historia del capítulo. ¿eh? Y de ahí para adelante eh, partí con, eh, con tres capítulos al mes, que se dio tres máximo, un capítulo a la semana. Y finalmente ya me aceptó el grupo. Eh, que fue un grupo muy generoso, tengo que decirlo, eh, eh, un grupo espléndido, eh, no había eh, estrellas, era como un oasis dentro de la televisión, eh, éramos todos muy respetuosos, eh, cariñosos, lo pasábamos muy bien en el camarín, en la, eh, qué sé yo, en la espera, era un, un ambiente muy grato, y, y yo te digo siempre, considero que eh, Jorge fue muy generoso conmigo, eh, Adriano, todos, bueno, y no, pero tengo que decir algo. Adriano era el más, el más crítico y el más apegado a la disciplina y a los textos. Sí. ¿Era bueno, el más disciplinado? Me alegro, sí. querido Alberto, me alegro que digas eso porque la gente está convencida de que yo soy un tiro al aire. Diles, por favor, <risa> no, que yo soy, gallo, yo soy un gallo muy riguroso en el trabajo, yo soy muy estricto. Y claro, yo tenía mucha confianza con Alberto. Pero a Alberto eh, le gusta mucho improvisar, entonces ahí aparecía eh, mi, mi rigor, mi rigor artístico. que compadre, compadre, señas al texto por favor, que si no el director se va a perder. Pero nos entendíamos muy bien y yo avalo las palabras de, de Alberto. Oye, tuvimos un grupo magnífico, en eso tuvimos mucha suerte. A, eh, ¿Qué sé yo? Jorge Gajardo, el eh, la, la Mónica, Magdalena Magnef, Grimanesa Jiménez, Carola Marzán, la Cata Saavedra, la, la, la, ¿cómo se llama? La Bravo, la Renata, la Renata Bravo, y tantos, tantos actores que pasaron por, eh, por el programa, todos muy profesionales y que permitieron que el programa estuviera durante 22 temporadas en el aire, pues, ¿eh? Gracias a esta Increíble, calidad humana eh. y profesional de la gente, ¿sí? Claro, porque hay muchas cosas que la gente no, no, no sabe y no tiene por qué saberlas. Pero nosotros grabábamos cinco capítulos en un día. Que eso es muchísimo en una producción de televisión. O sea, yo creo que en la única parte Así del mundo es. que se ha hecho esto en Chile. Entonces, eh, eh, habían eh, ocasiones que, que el último libreto lo estábamos grabando alrededor de las 12 de la noche, ya muy cansado durante el día. Eh, y algunos algunos guiones no eran muy fáciles de aprender, entonces teníamos la, la posibilidad de, de no improvisar eh, por improvisar, sino que eh, improvisar el tema. Y, y con Adriano, eh, llegaba un minuto que hablábamos con el director, y, y el Adriano me decía, Alberto, yo hablo, pongo un punto y tú hablas. Ok, estamos de acuerdo. Y a veces salían una, unas escenas geniales, maravillosas, y todo gracias al, al fiato, al complemento y, y al hecho que Así también eh, en cierta medida eh, esta cosa de improvisar un poco, y, eh, se chasco, yo no yo digo eh, sin ninguna pretensión de nada, pero en, en, cuando yo llegué era muy esquemático y, y yo recuerdo que yo chasconí un poquito al, a la Paolita, en la, me acuerdo que la chasconía, estoy hablando del punto de vista eh, de, de, de, de, la, de, la, de la situación, se, se entiende, ¿no? Sí, que de sí, pronto, sí. Y de pronto, sí, sí, sí, sí. Y que de pronto eh, yo le decía, bueno, yo voy a hacer como soy en mi casa. Entonces ya pasaba y yo le agarraba el traste. Entonces me decía, oye, man, me, me agarraste el traste. Entonces yo le decía, sí, pero que es como la vida real. Sí, pero avísame. Entonces de a poquito nos fuimos chasconeando un poco. ¿eh? Chasconeando un poco y, y a, la, la, mucha gente pensó que la Paulita era mi mujer. Y no. Ella tenía a su pareja, yo tenía a mi pareja, qué sé yo. Entonces fue una experiencia realmente enriquecedora, inolvidable. Yo lo único que tengo es gratitud, agradecimiento a, al equipo, al programa, que, que hay una cantidad de anécdotas que me han pasado con Adriano, gracias a los Venegas y al cariño de la gente. Claro que sí. Yo estoy y muy agradecido. Los, dale los, los interrumpo, una cosa don Adriano, me están avisando el director de la radio aquí, eh, hay algún problema con el audio porque a, a alguno, o usted don Adriano, o Alberto le llegan notificaciones de WhatsApp, entonces está sonando el celular, y no se escucha muy bien, por si acaso ahí para que, si la, la silencia en las notificaciones, porque en todo el programa han estado llegando y suena ese sonido, y, y no, no deja escuchar cierto eh, correctamente. Um, muy bien, pero eh, mira Juanito, Juan, Juan, Juan Ripo, eh, creo que hemos llegado al límite de nuestro programa eh, lamentablemente yo creo que corresponde eh, despedir a mi querido amigo y gran artista Alberto Castillo a mí me encanta que la gente conozca más profundamente a los actores eso es fundamental eh, acaban de conocer más profundamente a Sandro Larena yo estoy seguro que mucha gente se asombró con el nivel de Sandro y yo creo que también se han se han eh, alegrado de conocer más profundamente a un actor que han visto tantas veces en la televisión como Alberto Castilla. Yo he tenido el gusto de trabajar sí, bueno, con Alberto en el, teatro, en el teatro y espero que podamos seguir haciéndolo en el futuro. Alberto, querido amigo, un abrazo, cuídate mucho y que estés muy, pero muy bien. Bueno, eh, eh, gracias a ti Adriano por esta oportunidad de, de, de reencontrarnos una vez más. Eh, de poder compartir con la gente, eh, de compartir con gente nueva, de, de, de poder también eh, integrarse a esta nueva plataforma que, que, que es lo que viene hoy día con respecto a las comunicaciones. Y bueno, eh, esperar que todo esté bien, que, que pronto terminemos con esta pandemia, con este encierro, que tengamos también la posibilidad de, de, de ir a votar el día 25, ¿cierto? Para que todo claro, sea mejor claro. en nuestro país. Eh, eso es muy importante. Cierto. Muchísimas gracias al Alberto por habernos acompañado, la verdad es que un gusto haber podido compartir contigo y nada, solamente de mi parte, palabras de agradecimiento para ti Gracias Alberto, nos Bien. estamos viendo Chao compadre Chao compadrito, gracias, chao Juan Saludos a la radio Chao Alberto, un gusto <risa> Muy simpática la conversación con Alberto. Siempre, don Adriano, me, me, yo creo que nos pasa a todos los que estamos viendo que nos quedamos con gusto a poco porque queremos seguir, obviamente, viendo, pero como dice usted, ya se nos acabó el tiempo. Así que vamos ahora con eh, nuestra última recomendación, don Adriano. Le cuento que es un youtuber, él se llama Hal, para que lo puedan buscar ahí en, en YouTube, y nos viene a hacer una recomendación de anime para que podamos ver durante el día de mañana y durante estos días de cuarentena. Hola amigos, bien, soy Hal Jordan con J de el canal de HAL en YouTube. Hoy hablaremos de una entretenida serie de anime creada por los estudios Gainax durante el 2007 y que mezcla acción, humor y robots. Cuenta con 27 capítulos y dos películas. Hoy te recomiendo, Gurren Lagann. En un futuro, la humanidad vive en aldeas subterráneas donde predominan los constantes temblores y la vida se basa en expandir los territorios. Simón, un joven cagador que ha encontrado una llave con forma de taladro y Camina, un delincuente cualquiera que sueña con llegar a la superficie, comparten aventuras hasta que un día Simón desentierra un pequeño robot. Horas más tarde, un robot gigante cae desde la superficie y con él una linda chica dándole batalla. Simón utiliza la llave taladro y le da energía al pequeño robot, derrotando al gigante del mundo exterior. De esta forma, Simón, Camina y Yoko se abren paso hacia la superficie, donde sumarán a nuevos compañeros y se enfrentarán a los hombres bestia que dominan el planeta. Hasta la próxima. nos estuvo viendo y nada, enviarle un abrazo a usted don Adriano y nos vemos el próximo sábado a las 20.30. Exactamente, oye, agradecido a todos los amigos que se contactaron con nosotros en conversando con el compadre Moncho y Juan Ripo. Un abrazo para todos y por favor, sigan cuidándose mucho. Hasta el próximo sábado a las 20.30. Chao.